¡Ey! qué pasa, brodes? ¿Cómo estamos? Entonces, gente, eh, vale, eh, bienvenidos a este video que son que es haciendo Photoshop, haciendo arte, haciendo majestuosidades, lo cual, me quedo la palabra, lo cual vale, eh, vale, no había ni una capa que me quedo todo. Entonces, qué vale, esto es arte en Photoshop. Entonces chicos vamos a hacer una imagen que, que aquí al, al azar voy a hacerlo a lo random, a la verga y veamos cómo sale. Entonces nos vemos en un huevecillo de tiempo. Ok, chicos, eh, vale. <risa> a mí, en lo personal me ha dado puta risa de lo que he podido hacer a la verga. Yo lastimosamente en el proceso de recortar. Capas y todo eso pues Sin querer me he equivocado y he cortado el pelo Entonces que me he puesto aquí uno plástico <ríe> Que ha quedado buenísimo Cinco estrellas De 5 a la verga Entonces que vale eh, Vale, eh, vamos a la siguiente imagen Ok chicos En la siguiente imagen tenemos a PewDiePie Vamos ¿Qué le podemos hacer? Entonces, a la verga. Voy a hacer un pequeño corte. Sí, estoy haciendo bastantes cortes. Pero, bueno, a la verga. Veamos antes. Y después. ¡Ay! A la verga. Creo que me he excedido un poco, tío. Y vale. Y, vale y creo que ha quedado algo raro. Y entonces, no sé. Ya lo voy a poner en el menú de criaturas. Ay, Dios. A la verga, tío. A la verga. ¡Ay, Dios! Me van a decir que esto no es arte, tío. Bueno, ya la voy a activar mi imagen. Ya listo, ya. El fondo de criaturas a la verga. ¿Qué puto es un susto? En serio, me dicen, me muestran esta imagen y me susto y me caigo de la silla. Es que me caigo la madre, pero... Vale, vamos a la siguiente imagen. Ok chicos, eh, vale, eh, vale, esta imagen ya de por sí da algo de miedo, pero vale, entonces que vale, voy a ¿Qué digo tanto vale bueno, el carajo, entonces que voy a hacer un photoshop con esta imagen y los veremos en un segundo. Eh, ok, así ha terminado, voy a poner otra, pero esta para recompensar al resto, la voy a hacer así. Sin tantos cortes solo un corte para ir a la imagen y... carajo, a, a la vez eh, vale chicos eh, aquí está una foto mía del directo que me hice hace what the fuck que pedo bebo? me asusté aparecieron un montón de imágenes bueno a la verga <risa> Eh, aquí está en un directo que yo me hice, creo que el año pasado, no sé Esta, a diferencia de los demás Yo voy a modificarlo un poco, le voy a quitar esto Entonces, que le voy a poner a filtro eh, Le voy a poner Pero puse, bueno. weón no, ah me cago en la madre Ay, ay, ay, Dios Qué perro. Bueno, entonces le voy a dar a licuar Como, como una persona normal Y vale, eh, bueno, vale, chicos eh, Bueno, ya he regresado Y vale eh, En esta foto me veo algo What the fuck Me voy a, voy a Hacerme un nivel De más crack eh, eh, Esta sombra es iluminante, huevón Bueno, la verdad eh, Vale, eh, como en la foto De, de mi perfil de YouTube eh, Pues me entiendo la cara para ser más inteligente. Con más cara, más cerebro. Listo. Me han dicho... No me van a decir... Que esto no queda bien, ¿no? Esto... Es hora de arte. Las manos... Un poquito más gruesas... Para recompensar esto. Perro huevo. Exacto. Miren cómo han quedado... Bueno, a la verga han quedado buenísimas quien no te quería le pasa a la bicicleta bueno a la verga a nadie le importa eso. y bueno vale así sería más crack el cacho de la bicicleta pues lo voy a quitar acá esto es vender el cacho de la bicicleta el, la bicicleta con cacho infinito un poquito así dobladita lo de Google lo voy a quitar. Quiero promoción. Listo. Vale. He quedado bastante normal, digamos. Creo que no lo he mejorado tanto como yo me esperaba. Creo que le voy a quitar un poquito más de, de cara. Voy a quitar esto. Voy, a... voy a enchancecer. Enchancecer. Le voy a poner más grande los ojos. ¿Por qué no los ojos? Para tener más vista. Parece un extraterrestre. <ríe> What the fuck? La boca la voy a... engrandecir engrandecer un poco. Para verme más natural. Así me veo natural. A la ver. Es que hay que darle un aplauso. Parezco todo menos un homúnculo. Le voy a poner más pequeño esto. Le voy a quitar un poquito de masa. Le voy a poner esto más pequeño. ¡Oh, rayos! ¡Ha quedado bellísimo! Y me van a decir que no. Voy a dar OK. A decir que eso no es Estar pello al 100% Le voy a hacer una pequeña modificación Diciendo perfect A la verga, o sea, no jodas No me digan que esto no Es épico Es que miren, tíos Que qué, qué no, pero claro, Es que esto Es imposible, lo voy a poner a PewDiePie Aquí What the fuck? Porque está borroso que está borroso. Pewdiepie, ¿Por qué te quedaste borroso? Control más T. Te voy a modificar el tamaño. Lo voy a poner por acá arriba. Épico. Ya. Yeah. Listo. Es que ha quedado épico. Hermoso. Es una obra de arte. Me van a decir que no. Es que, eh, bueno, ya, y bueno gente, eh, espero que les haya gustado el video, recuerden compartirlo con sus amigos, denle like si creen que esta es una abominación y denle like si creen que esto es hermoso. Entonces chicos, recuerden compartiros con sus amigos, ya lo dije creo, entonces suscríbanse al canal si no lo están y vale chicos, nos vemos, hasta la próxima, adiós.